¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Oye... ¿Alguna vez has pensado que sería buena idea tener una vinoteca en tu cocina pero no encuentras la forma de integrarla en el proyecto de cocina? Hoy te voy a enseñar una fórmula muy fácil para que tengas cuatro electrodomésticos en un pequeño espacio. ¿Qué tal? Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y lo que quería enseñarte era esta combinación de cuatro electrodomésticos en cristal blanco. Comenzamos con un horno en 45 centímetros de balay. Ya sabéis, compacto, con un espacio reducido pero suficiente prácticamente para casi todo el mundo en el día a día en la parte superior un microondas también en cristal blanco que se integra perfectamente con estas puertas en blanco brillo. Ahora llego a la parte superior porque antes te recomiendo que si te gusta el café, si sois cafeteros y cafeteras, una cafetera como este modelo de Siemens creo que te puede solucionar la vida. Quiero que sepas que muele el café en directo y tiene un tarro para la leche y también te puedes hacer infusiones. Y la última pieza en 45 centímetros también de integración. Es esta vinoteca de Liever y como puedes ver, tiene ausencia total de tiradores, y es que parece que no hay manera de abrirla, ¿verdad? Se abre con pulsador. Tocamos en la parte superior el cristal, como puedes ver, abate un poco y a partir de ahí ya podemos abrir la puerta, seleccionar la botella de vino que más nos gusta, recogerla y volver a cerrar. En este espacio tan reducido hemos conseguido instalar cuatro electrodomésticos. Espero que hayas recogido muchas ideas en este vídeo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!